Hola amigos, hoy me encontráis en el que sin duda es uno de los momentos más felices de un cultivador, el día de empezar a curar el merecido producto después de tanto cuidado y esfuerzo. Aquí veis mis plantas enteras tal como las colgué para que se secasen. Después de manipular y revisar a conciencia que no hubiese indicios de botritis u otras enfermedades, las fui colgando una a una en el mismo armario de cultivo para aprovechar la ventilación y sobre todo el filtro de olor, ya que durante los primeros días de secado es cuando más olor desprenden nuestras plantas. Lo de colgarlas boca abajo es por pura comodidad, ya que se aprovechan las propias ramas para engancharlas. Pero sirva esto para desmentir una vez más el viejo mito que achacaba a la savia la potencia de la planta. Y para ello se volcaban pensando que esto aumentaba sus efectos al bajar los fluidos hacia el cogollo. La verdad es que la potencia de la planta está en la cantidad y calidad de los tricomas de resina que contiene y no en la sabia. De hecho, para el secado de grandes cantidades, se suelen secar en mallas horizontales apilables, en las cuales se colocan los cogollos ya sin ramas, lo cual reduce el espacio necesario y acelera el secado, ya que se elimina toda la humedad que contienen los tallos. Pero para pequeñas cantidades, como es mi caso, lo mejor es no acelerar en absoluto el secado, y el colgar las plantas enteras permite jugar a juntarlas o separarlas según queramos acelerar o retardar el secado. Además los cogollos quedan con su forma natural sin aplanamientos por estar apoyados. Como os iba diciendo, mi intención es hacer un buen secado y curado porque este es el momento decisivo y hacerlo mal puede arruinar los aromas e incluso la potencia que hemos conseguido en el cultivo. Para que vaya bien, me dieron las siguientes directrices. El lugar del secado debe estar oscuro o en penumbra, ya que la presencia de luz brillante degrada el THC en otros cannabinoides como el CBN o el CBD. La temperatura ideal, entre 15 y 20 grados con una humedad en torno al 50 y 60%. Por eso no utilice calefactores, que pueden elevar en exceso la temperatura y bajar demasiado la humedad. Los dos primeros días del secado las plantas son como lechugas, están llenas de agua y si se dejan encerradas sin ventilación, la humedad subirá a más del 80% y esto podría causar podredumbre. Por eso, los primeros dos días se pueden dejar con el extractor constantemente enchufado. A partir del tercero se empiezan a hacer 3-4 ciclos cortos de renovación de aire. Los cogollos no deberían estar crujientes por fuera antes de 7-10 días. Si al cuarto día ya se nota demasiado secos, reducimos la extracción o juntamos las plantas para que mantengan mejor la humedad. Si por el contrario aún estuviesen como el primer día, haríamos lo contrario. Y así llegamos hasta hoy, que hace unos 15 días que las colgué. El cogollo está bien seco por fuera, sin llegar a pulverizarse, están un poco crujientes. Como veis, si meto la ramita entre los dedos, se dobla sin llegar a partirse. Eso es porque aún conserva un poquito de humedad. El trocito de tallo que irá con cada cogollo me servirá para equilibrar la humedad en los cogollos durante el curado en los botes y que acaben el proceso estando firmes pero esponjosos. Pues manos a la obra. Voy a ir separando los cogollos de la rama principal y luego voy a ir colocándolos dentro del bote, ajustándolos pero sin apretar en absoluto. Eso es. Lo ideal sería poder curar mis cogollos en un humidor, cajas de maderas nobles que no prestan olores, que permiten la transpiración y contienen un higrómetro con un humidificador para regular la humedad y mantener el interior en torno al 60-70%. Como os podréis imaginar, este tipo de cajas son muy caras, sobre todo contando con el tamaño que necesitaríamos. Como las cajas de pino tipo las de vino o los botes de plástico pueden prestar olores extraños. Usaré botes de vidrio que son más económicos. Una vez llenos, guardaré los botes en un armario a oscuras. Al día siguiente volveré a abrir los botes a inspeccionar el contenido. Los cogollos que ayer estaban crujientes, hoy deberían estar más blanditos, pero no parecer demasiado húmedos y por supuesto no deben oler a champiñón. Los ventilaré unas horas para que vuelvan a perder humedad, los volveré a cerrar y a guardar en el armario. Este proceso se repetirá durante unos días hasta que al abrirlos tengan la textura deseada y ya no cambie su estado de humedad. Ya estarán curados, listos para guardarse sin problemas durante el tiempo necesario. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC. La calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail Si aún no lo has hecho, puedes cultivar con cocos, el sustrato de alta calidad de BAC tratado con Final Solution para obtener un mejor y más rápido medio de cultivo. También debes saber que puedes renovar tus cocos con Lime Chalk para asegurar un pH estable. Y Biopellets, tratado con Final Solution, es usado como comida para microorganismos cuando se reutilizan los sustratos. Pues bien amigos, espero que hayáis aprendido tanto como yo, el primero será vuestra salud. Hasta la próxima cosecha.